tenemos que ir a la página de App Inventor que es appinventormeet.edu y aquí eh, podremos encontrar desde cómo empezar eh, diferentes tutoriales o un foro donde la comunidad aporta conocimientos y te puede resolver dudas pero para empezar a trabajar tenemos que ir a, a create apps este icono que está aquí arriba tendremos que loguearnos con una cuenta de google y aparecerá un sitio donde tendremos nuestros proyectos si no tenemos ninguno Empezaremos creando nuestro primer proyecto que se llamará, como siempre en programación, hola mundo. Recordar que no se pueden poner espacios en blanco y por tanto pues, se suele poner eh, barras bajas. Cuando creamos un proyecto, la pantalla inicial que nos aparece será la siguiente y a la derecha eh, tendremos las propiedades de la primera pantalla. Entre ellas, una de las eh, que tenemos que tener en cuenta siempre es la orientación de la pantalla, que puede, podemos dejar indefinida, que se gire en función de lo que detecte el sensor, o pues en este caso vamos a fijarla de manera que esté siempre en vertical y no, se pueda, eh, y no se cambie nunca. Aquí, por ejemplo, podría añadir cosas curiosas como puede ser el icono de la aplicación, para cuando la tenga instalada el icono que se vería. Eh, un enlace, eh, un enlace pues, para diferentes eh, información sobre la aplicación o ir indicando las diferentes versiones de la misma según la vaya modificando o mejorando bueno eh, vamos a crear nuestra primera aplicación que consistirá pues, en un mensaje que muestre eh, que sea hola mundo eh, dijimos que App Inventor es programación orientada a objetos como la programación de eh, la programación típica que se realiza cuando, hacen cuando se hacen aplicaciones para los móviles. En este caso, eh, App Inventor tiene una serie de objetos predefinidos. o mejor dicho, una serie de clases con objetos. En este caso, por ejemplo, la clase que nos interesa que sería Label, que sería para crear un objeto, una etiqueta de texto, eh, donde vamos a mostrar pues, texto por pantalla. Aquí tengo el objeto que acabo de crear. Y lo puedo renombrar y vamos a llamarle etiqueta texto. Etiqueta guión eh, o, o etiqueta hola mundo. Va a ser muy importante cuando tengamos una aplicación eh, nombrar bien eh, de forma muy clara las aplicaciones, los diferentes componentes para poder eh, eh, identificarlos y poder eh, programar eh, de una manera más sencilla también que cualquier otra persona pueda entender el programa o yo mismo eh, poder entender el programa que he creado para poder eh, modificarlo, corregirlo, o mejorarlo en un futuro. Bueno, eh, un objeto era algo, cualquier cosa, y, y que yo quiera representar. En este caso, eh, ese algo es una etiqueta de texto y tiene una serie de propiedades. Y aquí tendría las propiedades una vez que marco, en este caso, eh, la etiqueta, el label, tiene una serie de propiedades. Entre ellas, por ejemplo, puedo decir que sea en negrita, itálica, el tamaño de la letra, pues vamos a fijarlo en 20. Eh, podemos decir que el ancho, aquí puedo definir el ancho, que sea eh, todo el de la pantalla. Eh, puedo decir que el texto esté centrado y pues, el mensaje inicial será pues, Hola, eh, mundo. Otra cosa importante que tenemos que saber es que una de las propiedades o todas de, de los objetos es si el objeto es visible o no está visible en la pantalla en este caso está visible y eh, ya tendría por ejemplo una, mi primera aplicación que consistiría en crear el, una etiqueta hola mundo si yo quiero verla pues puedo ir aquí a, a la, la pestaña esta está aquí arriba que pone connect y eh, si voy a iCompanion, pues si ahora desde el móvil o mi tablet eh, Android eh, ejecuto la aplicación iCompanion eh, capturando este código de QR o este eh, código de letras eh, podría eh, ver en tiempo, en tiempo real eh, la aplicación, en este caso vería pues, mi primera aplicación que muestra Hola Mundo eh, es importante para que la aplicación funcione que tanto el ordenador eh, donde estoy con App Inventor como el móvil estén conectados a la misma red wifi ya que en caso contrario no funcionaría o no se podrían eh, emparejar bueno, Vamos a hacer eh, la aplicación un poquito más complicada, pues eh, en este caso vamos a añadirle un botón y de manera que el mensaje aparezca eh, cuando pulsa el botón, pues eh, vamos a buscar aquí un objeto de la clase botón, pues eh, lo tenemos, en... estoy espeso que no lo encuentro, aquí arriba primero, texto botón, ahora, ¿Qué más eh, tenemos que cambiar en este texto botón? pero pues vamos a ponerle un texto que aparezca dentro del botón, que se llama púlsame. púlsame. Fijaros que en, el, en los textos que se muestran, en las cadenas de textos, sí que voy a poder poner eh, acentos, señas, espacios y demás tipos de caracteres, mientras que en las, eh, dentro, cuando es el nombre del objeto que estoy creando, ahí sí que no voy a poder poner ese tipo de caracteres, ya que podrían dar conflictos o problemas o directamente ni siquiera me deja. Pues en este caso que tengo una serie de propiedades para botones que son distintas en este caso a las que tiene eh, una, etique eh, una etiqueta tipo label, pues eh, los botones eh, tenemos aquí una serie de etiquetas, pues en principio vamos a fijarnos en crear ahora el código para que pasen cosas cuando en este caso pulse el botón. Qué es lo que quiero pues voy a hacer que la etiqueta hola mundo eh, se vea cuando eh, pulso el botón pues vamos a ir a la etiqueta y vamos a quitarle y vamos a ponerle estado eh, que el estado no sea visible Dónde se crea o dónde se escribe el código en app inventor para que pasen cosas pues si nos fijamos arriba a la derecha tenemos dos modos de visión En la que estamos ahora que es el modo de diseño donde puedo establecer cómo se ven las cosas en pantalla y eh, la pestaña de bloques en la pestaña de bloques Aquí es donde voy a meter eh, mis diferentes códigos, mis diferentes métodos eh, de los diferentes objetos. Necesito eventos, un evento que me genere, eh, en este caso, pues, que se ejecute los, los diferentes trozos de códigos. Pues eh, Cada uno de los objetos, en este caso el botón, tiene una serie de eventos. Pues Cuando pulso sobre el botón, cuando hago un largo, eh, una pulsación larga o cuando pulso o cuando suelto el botón. En este caso, pues cuando pues, pulso el botón, cuando hago clic sobre el botón, quiero que en este caso, en la etiqueta hola mundo, la propiedad, ¿no? la etiqueta hola mundo, la propiedad, en este caso visible, cambie de falso a verdadero, ¿de acuerdo? Esto serviría para saber cuál es el valor, de, en este caso, de la propiedad hola mundo, que si lo saco y muestro por pantalla, vería que el estado es false, en este caso, falso. Mientras eh, que si el comando set, en este caso arrastrar set, me serviría para, en este caso, eh, establecer un nuevo valor. Pues quiero que la etiqueta, eh, en este caso el objeto hola mundo, la propiedad visible, pues eh, sea, en este caso, lógico a verdadero. Ya tendríamos el código para que cuando ahora pulse este botón, el texto la mundo aparece. Podría probarlo con el companion, pero si quiero, en este caso, que la aplicación eh, instalarla en mi móvil, lo que puedo hacer es utilizar en este caso el comando build, build pues, eh, que sería eh, compilar la aplicación para crear el ejecutable, que en el caso de los eh, dispositivos Android son los archivos .apk, recordar que para poder instalar en un en el dispositivo Android eh, una APGAP que no esté en Play Store necesitamos que la aplicación, eh, en este caso ir a ajustes del, eh, ajustes del dispositivo Android y activar la casilla que permite la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas. Si tenemos este, eh, activada esa casilla, pues podemos ir en este caso a, aquí a, a, eh, a esta primera opción que nos genera un código QR y que nos permitirá poder descargarlo directamente desde el móvil e instalarlo una vez descargada. Pues esto es todo y así tenemos, eh, así de sencillo es crear nuestra primera aplicación. Con esto podemos hacer la primera actividad que se os propone.